Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Nicolás Con eh, es de la parte de Wealth Management Research de Balance Capital. Lo tenemos del otro lado de la línea para hablar de una de lo que ha sido las noticias de la semana a nivel mundial y tiene que ver con el aumento de las tasas de la Reserva Federal eh, de Estados Unidos. Nicolás, Joaquín León y te saludo ahora 15. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Nicolás, gracias por hacerte el tiempo para para charlar con nosotros y para, a través de, de todo tu conocimiento, desmenuzar un poco qué significa, eh, y ya de paso te lo pregunto, ¿qué significa el aumento de, de tasas que hizo la Reserva Federal? A ver, era un aumento eh, muy telegrafiado, digamos, muy esperado, ¿no? El, el, el, el aumento que hizo esta semana de eh, 25 puntos básicos llevando el, el rango de tasas de, de, de política monetaria a eh, 5,525 eh, la Reserva Federal, eh, como, como, como digamos, recordaremos, viene eh, aumentando la tasa de política monetaria desde marzo del año pasado y ya acumula eh, cerca de 500 puntos básicos de suba en la tasa de pérdida monetaria. O sea, es el ciclo de ajuste eh, más fuerte que tenemos en Estados Unidos desde eh, la década de los 80. Y obviamente ya está cerca de su fin. Y eso un poco fue lo que señaló la Reserva Federal en su reunión de esta semana. Bien. Dejó la ventana abierta para que potencialmente pueda haber una nueva suba, pero yo te diría que ya estamos ahí, digamos, ¿no? Ya está muy cerca de terminar el ciclo de suba de tasas. Eh, hoy se conocieron, por ejemplo, los datos de empleo en Estados Unidos. Sí. Eh, los de abril que mostraron un crecimiento, una creación de empleo mucho más fuerte de lo esperada y mandaron la tasa de desempleo a 3,4%, que es el nivel más bajo desde eh, el 60, desde 1969 en Estados Unidos. De hecho, es más bajo de cuando la Fed empezó a subir la tasa de política monetaria. ¿sí? Eh, ob obviamente, las preocupaciones están un poco centradas en las turbulencias que estamos viendo en los bancos, con lo cual, eh, digamos, el, el mercado no está tan enfocándose, digamos, o el foco no está tanto en hasta dónde llega la, la Reserva Federal, porque... Si no es en mayo, es el mes que viene, que termina la suba de tasas. Eh, sino que ahora la, la discusión empieza a tornar, bueno, cuando empieza a cortar la tasa, ¿no? Bien, bien. A propósito de lo que estás diciendo y sumando este dato de, del trabajo en Estados Unidos, para para digamos para traducirlo al lenguaje que eh, todos manejamos en la calle. ¿Esto significa uh -huh. que, que con, una, eh, con una con un nivel de tasa tan alto y la contracción del crédito, la economía estadounidense sigue traccionando fuertemente, por lo cual todos estos rumores de recesión, de problemas y demás agigantados ya van llegando a su fin? mira yo te diría que eh, los problemas de recesión van a llegar no es que eh, ya han pasado. Eh, ¿Por qué? Porque la política monetaria opera con, con rezados. O sea, la Reserva Federal sube la tasa ahora y empieza a impactar en, de manera completa entre 9 y 12 meses. O sea, ¿qué significa esto? Como que ahora la economía está operando con una tasa de política monetaria de 12 meses atrás. Todavía muy laxa. Aparte, el punto de partida del que veníamos era de una, digamos, eh, porque lo que uno mira es cuál es la tasa de política monetaria ajustada por inflación, por expectativas de inflación, para medir cuán ajustada o no está, digamos, la, la política monetaria. El punto de partida del año pasado eran tasas reales eh, muy negativas en Estados Unidos. O sea, la política monetaria estaba siendo muy expansiva. Entonces, eh, con lo cual, la de alguna forma, la economía viene mostrando resiliencia en una cierta inercia. Ahora, eso no significa que a futuro eso vaya a seguir. De hecho, lo que uno observa, por ejemplo, en, en, en los ciclos de ajuste de la Reserva Federal es que una vez que la Reserva Federal terminó el ciclo de ajustes, las recesiones en Estados Unidos tendieron a llegar 14 meses después de la última suba de tasa. O sea, que esto implica, digamos, extrapolándolo hacia el año que viene, es que hacia la primer mitad del año que viene probablemente es donde veamos el impacto completo de la de la suba de tasas que hemos visto a lo largo de estos últimos 13 meses. ¿no? Eh, entonces, eh, por ese lado, la, la turbulencia en el sector bancario, eh, de alguna forma ha adelantado las preocupaciones, pero el tema es que la digamos Estados Unidos tiene todavía una inflación que es muy alta, el mercado laboral, los, los datos de, de hoy lo que muestran es que el mercado laboral está muy ajustado, y, y vos lo que ves en los datos de inflación, o lo, por lo menos lo que se ve en los datos de inflación en Estados Unidos, es que hay dos componentes, digamos, siempre en los datos de inflación muy relevantes. La inflación, digamos, de bienes, la inflación transable y la inflación no transable, la de servicios. La inflación no transable, o sea, la de servicios, es la que sigue eh, todavía muy elevada. sí Entonces, eh, para eso, el, digamos, la Reserva Federal lo que tiene que hacer es desacelerar el crecimiento de Estados Unidos para que la inflación converja a la meta del 2%. Eh, ahora, esto significa que, digamos, muy probablemente nosotros somos de la idea que eh, no va a ser el sector bancario necesariamente el que, el que traiga las, las, las mayores turbulencias hacia adelante, sin embargo esperamos que, digamos, seguir viendo noticias, o, o esperamos noticias respecto a bancos regionales en Estados Unidos, en problemas, pero no vemos que eso se vaya a convertir en un problema eh, sistémico, en lo que si sí, creemos, eh, no sabemos bien por dónde, eh, es que los problemas sobre la, la, la economía de Estados Unidos muy seguramente se van a manifestar en el año que viene. Bien, bien. A propósito de lo que estás diciendo, te llevo al, al tema de bancario que mencionaste recién. Eh, ¿Hay un común denominador en, en esto que está sucediendo, de que vemos que diferentes bancos, como decir, regionales, eh, bueno, colapsan? ¿Y ¿Esto también está ligado a, a, al aumento de tasa de la FED? A ver, obviamente el, el está ligado al aumento de tasas de la Fed, pero lo que también ha habido es eh, digamos, un mal manejo de, eh, de los bancos regionales ¿sí? respecto eh, al, al, al manejo de riesgo, porque lo que digamos muchos bancos estuvieron haciendo, particularmente el, el, el negocio de, de, de Silicon Valley, era de que eh, to, digamos tomaron depósitos, captaban depósitos, tuvieron un crecimiento muy rápido, y, digamos, y principalmente en, en, en 2021, antes que comience el ciclo de suba de tasas, eh, compraron bonos del Tesoro a largo plazo. El año pasado, la suba de tasas de la, de, de la Reserva Federal hizo que los bonos del Tesoro de largo plazo cayeran aproximadamente 20% perdiendo su valor. Entonces, eso obviamente terminó generando un impacto en la hoja de balance de los bancos. ¿Sí? que los bancos manejaron mal males riesgo en ese sentido. Y ahí hay una diferencia grande con respecto a lo que fue la, la, la crisis de las hipotecas, digamos porque en, en 2008 los bancos básicamente, y, y eso era a lo largo de todo el, el, el sistema bancario, tenían activos que se denominaban tóxicos, digamos, o sea, sí, sí, eh, activos que... Totalmente, que no valían, eh, Que, que, que digamos, no valía lo que, digamos, después, bueno, la hipoteca, no poder pagar y todo eso que se estaba generando a partir de, de prestar eh, plata casi eh, sin mirar a quién se la estaba prestando. Nicolás, te agradecemos por claro. tiempo, por haber pasado por aquí ahora la 15 y poder explicarnos un poco qué significó este aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Muchas gracias. Ahí pasó Nicolás con de Wealth Management Research, de Balance Capital, analizando un poco qué significa eh, el aumento de tasas que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos.